Este martes el alcalde del municipio de Pimentel, Martín de la Rosa, acompañado de regidores y de un representante legal, depositaron ante el Ministerio Público una querilla contra quien ocupó el cargo de contable en el cabildo del referido municipio por desviación de fondos. El abogado José Gil Payano ofrece los detalles. Okay, en la tarde de hoy estamos acompañando al alcalde de la, del municipio de Pimentel sobre un supuesto eh, de falco que hay en el ayuntamiento de allá, que ha sido debate en los últimos días. Ellos recaudaron las pruebas necesarias y vinimos a depositar una querella contra una ex empleada del ayuntamiento para que la fiscalía haga la indagatoria suficiente, indague todo lo que tiene que ver con el proceso. De acuerdo con las declaraciones del abogado, son dos las personas. ...contra las cuales se querellaron. Sí, esa persona responde al nombre de eh, Yanis eh, Ofelia Cruzez López... ...y José Luis Sánchez. Ella eh, ocupaba, ostentaba el cargo allá de, de contadora del ayuntamiento... ...y la otra persona, José Luis, es su esposo... ...al cual ella mediante nómina electrónica le, le facilitaba a la cuenta personal de él... Eh, X cantidad de dinero sin sí, el ser empleado del ayuntamiento Según las declaraciones del regidor Luis Rosario consideró este proceso legal es el primer perdaño para aclarar el supuesto desfalco de la entidad Y el ayuntamiento ya está dando todos los pasos de lugar para que los informes atrasados que tenía en la Cámara de Cuentas, ponerlos al día de el, lo que son la ejecución de esos treinta y pico de millones de pesos que ha utilizado el ayuntamiento desde el año 2017 para acá. Recordamos que el ayuntamiento del municipio de Pimentel está siendo investigado por organismos del Estado Dominicano en busca de esclarecer un supuesto desfalco millonario. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.